Xaqueros, avui ens visita un lingüista molt especial, un lingüista que ja fa temps que venim seguint, des que ens vam començar a interessar per això de la lingüística. El nostre convidat és un especialista en parlar ben clar. Avui en dia ja sabeu que tothom parla sobre llengua, tothom opina i diu la seva, i de vegades cal que algú amb autoritat enderroqui certs mites. Malgrat tot, nosotros ens confesamos uns auténticos mitòmens del catedrático Juan Carlos Moreno Cabrera. Hola, buen día. Hola, buen día. Gracias por estar aquí. Uh, ahora estamos viviendo unos momentos uh, sin precedentes a Cataluña. Y en aquest marc, el debate lingüístico es un, es un debate central. Algunos de los interlocutores uh, de aquel debate apelan a la libertad individual del ciutadà para escollir la lengua que fan servir a casa, a la, al carrer, a la feina y la lengua en que escolaritzen sus ¿a ¿Fins a qué punt es legítimo apelar la libertad del individuo en términos de derechos lingüísticos? Bueno, vamos a ver, has mencionado varios ámbitos que son cualitativamente distintos. Uno es el ámbito familiar, el ámbito individual, donde bueno, pues cada persona puede elegir la lengua que estime oportuno, ya sea la lengua del país o otra lengua que haya aportado porque venga de otro sitio. Eso es un ámbito individual y personal que existe ese ámbito y que bueno, de, durante toda, todo el tiempo y la historia se ha utilizado esa libertad personal para, con sus familiares, con sus amigos, en su casa, pues expresarse en la lengua que le venga bien. Pero existen otros ámbitos. ...como es el ámbito de laboral, el ámbito social, el ámbito educativo... ...que son ámbitos que suponen una serie de acciones de integración... ...en una sociedad, de, de, de socialización, de culturalización... ...y todo eso ya excede, el, digamos, las propiedades estrictamente individuales. Eh, y entonces ahí, evidentemente, pues es necesario, eh, digamos, eh, integrarse... ...de una determinada manera que ha sido, se supone, en este caso... Es así, democráticamente decidida por una sociedad, eh, pues para integrarse en la sociedad, para poder eh, establecer esos lazos fundamentales que son sociales y que evidentemente superan al individuo, pero le permiten al individuo integrarse en una determinada sociedad. ¿En pop al futuro del catalán? Eh, bien, yo diría que sí, por una razón. Eh, vamos a ver. El catalán, eh, eh, eh, digamos, el, el futuro de una lengua depende mucho del de entorno lingüístico en el que esa lengua está. Y entonces hay que tener en cuenta que estamos eh, en el entorno del catalán está el, el español, el castellano, que es una lengua muy poderosa. En esto tiene razón el nacionalismo lingüístico español, que dice que existe un gran poder demográfico, un gran poder internacional, un gran poder económico del español, eh, del castellano. Entonces, evidentemente, el catalán no dispone de toda esa gran maquinaria institucional, económica, eh, política, eh, demográfica y, por tanto, desde ese punto de vista social, vamos a decirlo así, el catalán está en una situación de inferioridad. Cuando conviven dos lenguas y una es aplastantemente superior a la otra, esta lengua siempre va a estar en peligro y esto no solo se puede decir respecto del catalán, sino también se puede decir respecto del galés, que tiene que convivir con el inglés o del irlandés, que sucumbió ya ante el inglés, etc. Eh, occitano frente a francés etcétera es decir que evidentemente por desgracia hay que seguir luchando porque porque el catalán bueno se haga cada vez más fuerte ¿no? pero esto no es fácil y calpatipa para el futuro del castellano y allí en Capatech eh, en cataluña eh, no, eh, en principio, el castellano es una lengua, como digo, que tiene una serie de, de instituciones políticas, económicas y una serie de circunstancias que Hacen difícil lo que sí, lo que sí, lo que sí podría, digamos, estar en peligro es una determinada concepción, digamos, homogeneista, centralista del castellano, del español, porque hay que tener en cuenta que el español eh, en España es eh, una especie de residuo. El 90% de los hablantes de español no están en, en España ni en la península, sino que están en América, y por tanto, el centro de gravedad de esta lengua, querámoslo o no, o quieranlo o no, no está en España, sino que está en en América. Eso, de eso no cabe la menor duda. Entonces, digamos que la concepción centralista que consiste en pensar que el modelo de español eh, universal, panhispánico, es un modelo eh, que parte o que se centra o que está fundamentado en, el, en España, pues ese sí que está en peligro. <risa> Recientemente se ha, se ha dado a conocer un manifesto que usted ha signado también a altres lingüistas sí, sí, sí, sí. en el entorno del grupo de trabajo sobre la gestión sí. del castellano en el marco de una Cataluña independiente. Sí. En aquel manifesto es defensa eh, un, eh, que en un marco de una Cataluña independiente eh, se habría de reconocer y valorar la lengua castellana, pero no se habría de fer oficial. Uh -huh. ¿Cómo se habría de gestionar la oficialidad de las lenguas propias de Cataluña, del catalán, de aranés sí. Probablemente la lengua de señas catalana eh, en Aketmar. Bueno, evidentemente en un Estado catalán independiente eh, serían lenguas oficiales, en efecto, o deberían serlo, el catalán, el aranés y lengua de señas catalana también, por supuesto y eh, claro lo que no se puede lo que sería bastante peligroso es dejar eh, de pensar que el castellano que se, se va a seguir hablando digan lo que digan aquí que unos dicen que nunca que se va a dejar de hablar eso no eh, eso no es factible se va a seguir hablando o sea va a seguir siendo una lengua de Cataluña pero evidentemente esta, la gestión del catalán del castellano en Cataluña no se puede dejar en manos de, de la Real Academia o del Gobierno central con una eh, visión totalmente centralista o y absolutamente imperialista de la lengua. Entonces, evidentemente, algún tipo de gestión habrá que hacer para eh, dar cuenta de la situación lingüística del castellano eh, en Cataluña. Por supuesto, el primer, el primer paso ya se ha dado, y es la escolarización obligatoria en catalán, porque eso permitirá que no existan minorías eh, lingüísticas en Cataluña desde ese punto de vista, es decir, que no existan minorías hispanohablantes que no sepan catalán. Eso, digamos que con la con la inmersión lingüística y con la política catalana de eso ya eh, ahí se han dado pasos adelante. Y después, pues eh, en cuanto a gestionar el castellano, lo que proponemos en el documento es que sería muy interesante eh, no mirar a Madrid para gestionar el castellano, ni hacer caso, sino mirar más bien a América, para abrir un poco Cataluña eh, a esa parte del mundo que es tan importante y que bueno pues eh, Cataluña puede digamos crear lazos. Y sobre todo, eh, teniendo en cuenta que el modelo de castellano que que pues, se puede impulsar y se puede dar a conocer en la propia Cataluña no tiene por qué ser el que se nos impone desde Madrid, sino un, unos modelos, o sea, demostrar que existen más modelos de español diferentes en América y dar a conocer un poco la variación del español y, y todas las variedades, sobre todo americanas del español y el peso que tienen. Profesor Moreno Cabrera, ¿por qué no hay más lingüistas como usted fuera de Cataluña? ¿Es guste una beu en el desierto o es que aquellos lingüistas pero no enzarriban las veo? Pues no lo sé, no lo sé. Es un es una conjunción de cosas. No lo sé. Supongo que no sé si habrá gente que piense como yo fuera de Cataluña. No lo sé. En principio yo no las conozco y si hay gente que pensará también como yo pero tampoco sé quiénes son. No lo sé. Eh, a mí simplemente me invitan a, pues eso, a dar conferencias y a expresar mi opinión y yo con muchísimo gusto acepto porque lo considero un honor para mí que, pues que, me, que, que me busquen y, y esto. Y bueno, pues yo hago lo que puedo, expreso mi opinión y punto. Pero vamos, no, no es frecuente, ya lo sé, pero bueno, es, es así, no sé. ¿Y por qué no es frecuente? Pues yo creo que por la ideología nacionalista española, es decir, eh, esa ideología en la que yo me he educado, que yo conozco muy bien porque la conozco desde dentro, pues eh, el problema que tiene es que no se concibe como ideología, es decir, se concibe como la realidad. Como, o sea, que yo eh, describo una realidad tal cual es y los catalanes, gallegos y vascos, describen una realidad deformada por el nacionalismo. Entonces, eh, yo estoy convencido que mucha gente en, en Madrid eh, y en otros países, en otras partes de regiones del de Estado español, están convencidos de que ellos están por encima del nacionalismo, están por encima de cualquier deformación y que la visión que ellos dan de la lengua, por ejemplo, de la lengua española, como lengua homogénea, como lengua panhispánica, como lengua universal, como lengua de entendimiento, como lengua común, digamos que está por encima de eh, todo tipo de implicación ideológica nacional y tal. Eh, yo me he dado cuenta aplicando los instrumentos de la lingüística que esto no es así, que estos conceptos están totalmente contaminados por eh, la ideología en el caso este. Lo que pasa es que ya digo que los que los utilizan no son conscientes de ello porque la propia ideología se ha hecho invisible, Se ha hecho, es, es, está detrás, no, no, no se ve. Pero por eso además es más evidente, porque al no ser conscientes de su nacionalismo eh, se hacen a veces afirmaciones, ¿no? a veces no, continuamente afirmaciones sobre la supuesta superioridad del español, que lo que demuestra es ese nacionalismo. pero O sea, por un lado es obsceno en el sentido etimológico, la palabra es súper evidente, pero por otro lado los que lo afirman estas cosas y tienen estas posturas, como ellos creen que están por encima de cualquier tipo de ideología y que están en digamos en la posesión de la verdad objetiva, pues son capaces de expresar estas cosas tan descarnadas, eh, por pues eso que el español es superior, que es una lengua que se entiende mientras que el catalán no se entiende este, este tipo de cosas que se dicen eh, y, y no lo ven, no ven que entonces yo lo que he podido constatar es que eh, yo tengo una ideología como todo el mundo, esa ideología es la, del, es la que me han imbuido desde pequeño que es la del nacionalismo lingüístico español y como tengo cierto espíritu crítico porque eso también, yo creo que la crítica es el fundamento eh, de, de todo y sobre todo de la que hacer universitario es entonces como yo tengo, creo que tengo espíritu crítico pues lo aplico y entonces en vez de llamar nacionalistas a los demás voy a mirarme a mí a ver hasta qué punto soy nacionalista y lo, es, y lo, lo soy muchísimo porque ya digo porque la ideología esta entonces la critico, pero la critico desde dentro, que es lo más interesante. ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta, esta análisis crítica y a vosotras también, gracias por seguirnos. Adiós.